En este video vamos a renombrar los archivos que previamente exportamos como también instalaremos la herramienta de Stems Creator Tool en Windows 7. Como pueden observar tenemos las pistas de audio que en el video anterior exportamos en Ableton Live 9. Voy a renombrar debidamente cada una de las pistas para facilitar el proceso de selección de las mismas en la herramienta de creación de Stems. Primero reemplazaré todos los espacios por guiones bajos. Ahora pondré en minúsculas todas las letras. Renombraré los sintetizadores por Synths en inglés. Cambiaré la V de Vocals por V minúscula. Y finalmente agregaré la palabra Master a la pista Sonus Beat My House. Muy bien, ahora me aseguraré que todas las pistas sean correctas reproduciendo cada una de ellas. Reproduzco la pista Drums. Ok, correcto. Ahora reproduciré la pista Bass. Ok, correcto. Reproduzco la pista Synths. Muy bien. Ahora reproduzco la pista Vocals. Ok, correcto. Y finalmente reproduzco la pista master. Muy bien, todas las pistas quedaron debidamente renderizadas. Ahora vamos a instalar la herramienta de Stems Creator Tool en Windows 7, aunque es el mismo proceso para Windows 8. Una vez que descarguen la herramienta tendrán un archivo zip como el que ven en pantalla. En su interior encontraremos varias carpetas, la carpeta Cover Art Artwork tendrá en su interior plantillas de Photoshop para crear las carátulas de Stems en caso que quieran vender sus tracks Stems en Beatport u otras compañías de venta de música digital online. En la carpeta de Guidelines for Creating Stems viene un PDF que les recomiendo que lean, sin embargo viene en inglés. Otro archivo es la licencia de acuerdo de usuario en PDF. Y finalmente lo que nos interesa es el software. Solamente está disponible la versión para Windows de 64 bits. En la página web de Stems informan que están trabajando en la versión de 32 bits, así que tendrán que esperar hasta que liberen esa versión para usuarios de Windows de 32 bits. Dentro de la carpeta de 64x viene el software Standalone. Descompriman esta carpeta en su escritorio tal como lo estoy haciendo. Ahora renombraré la carpeta Stand Alone a Stems Creator Tool en minúsculas y sin espacios. Es muy importante que no existan espacios, si no puede ocasionar problemas posteriores. Recuerden que es una versión beta, por lo tanto los errores de esta versión estarán a la orden del día. Reemplacen los espacios por guiones bajos. Y finalmente corten la carpeta y péguenla a la raíz del disco duro donde tengan instalado el sistema operativo. En mi caso es C. Desafortunadamente no cuento con Mac... Por lo tanto, no podré explicarles cómo se realiza la instalación en un ordenador Apple. Y por último, crearemos un acceso directo en el escritorio para poder lanzar la herramienta. Esto se logra muy fácil, solo den clic derecho sobre el archivo ejecutable de stemscreator.exe. Y seleccionen la opción Enviar a y posteriormente Escritorio crear acceso directo. Si todo lo hicieron correctamente, entonces ejecuten la aplicación con doble clic en el acceso directo que acabamos de crear en el escritorio. Y a continuación se abrirá la herramienta de Stems inmediatamente. Y bueno amigos, en el próximo video crearemos el archivo Stems con esta herramienta que acabamos de instalar.